Las trenzas de cabello con Canecalon se están convirtiendo en una tendencia moderna solicitada por niñas, adolescentes e incluso personas mayores. Por lo tanto, dominar esta técnica de extensiones de cabello te puede ayudar a dominar un mercado próspero en el mundo de la peluquería. Sin embargo, para lograr todo ello necesitas capacitación y los cursos para aprender a hacer extensiones Canecalon son una buena opción. Así hablamos del curso Trenzas con Canecalon para que puedas decidir si es conveniente para ti y tomes la mejor decisión. Antes de empezar, decidí grabar este video aquí contando toda la verdad sobre este curso y probablemente si llegaste hasta aquí en este video es porque quieres saber si el curso funciona y si incluso vale la pena comprarlo. Tengo una alerta y una advertencia muy importante para pasarte aquí en este video, así que si quieres hacer tu solicitud para este curso, te recomiendo que veas este video hasta el final para que evites estar perdiendo tu dinero y caer en una estafa. Hola, mi nombre es Chadi, bienvenido a mi canal. Personas, lo primero que tienes que saber sobre curso Trenzas de Cabello con Canecalon como negocio. Tenga cuidado con la web en la que vas a comprar el curso de Trenzas de Cabello con Canecalon, porque el curso Trenzas de Cabello con Canecalon solo se vende en la web oficial. Y para ayudarte te voy a dejar el enlace a la web oficial con un descuento especial en la descripción de este vídeo. El curso Trenzas con Canecalon, de Mary Fernanda Pérez, es de 12 clases en las que se te explica paso a paso todo lo que debes saber sobre este tipo de extensiones y peinados. De esta manera, la forma en que aprendes te resultará más fácil, práctica y divertida. Estas clases online de peluquería específica se te presentan como una oportunidad de negocio muy rentable por todo lo que hemos dicho sobre las trenzas de cabello con canecalon. Además, Mary Fernanda Pérez no improvisa, sino que aprendió las técnicas de trenzas con canecalon utilizadas por importantes estilistas de la industria de la belleza. Dichas técnicas de peinado se ponen con el curso a tu disposición. Una vez que tengas tal habilidad, contarás con una gran oportunidad de negocio y muy rentable en este mercado tan cotizado. Pero si no estás pensando en trenzas con canecalón de colores para negocio, lo puedes aprender para ti misma como una moda más. No solamente eso, porque tendrás tres buenos gratis. El primer bono tiene que ver con un curso básico de cambe para negocios. En estas clases online encontrarás la forma de hacer diseños visuales muy atractivos para publicitar tus productos y servicios. El segundo bono es el libro digital Rutinas y cuidados para tu cabello. Con este ebook podrás tener información importante sobre el cuidado del cabello, así podrás complementar dichos conocimientos con la aplicación de técnicas de trenzas en can y talón. Finalmente, el tercer bono es acerca de tu membresía a la comunidad privada de estudiantes del curso online. Aquí tendrás la oportunidad de compartir tus creaciones, resolver inquietudes y acceder a material extra. El curso Trenzas con Canecalon de Mary Fernanda con certificado. Una vez que termines de ver cada vídeo, podrás descargar tu certificación del curso homologado por la plataforma Hotmail. En caso de que no te guste el curso, tienes 7 días para pedir tu reembolso completo del dinero. Esto debes hacerlo contando una semana después que lo hayas comprado. Por último, solo tienes que seleccionar la bandera del país donde vives en el formulario de pago, así ves el precio de este curso de belleza y peluquería en tu moneda. Además de los métodos de pago disponibles, una vez que realices el pago de forma automática, recibirás inmediatamente en tu email los datos con todo lo mostrado. Así que si gente, el curso Trenzas de Cabello con Canecalon realmente funciona y vale la pena, hay miles de clientes que tienen resultados con él y están satisfechos. Si tienes dudas, solo llámame allí en el WhatsApp que dejé aquí en la descripción que te ayudaré. Muchas gracias por ver hasta el final. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal.